Estás entrando a Larquemo, Larquemo, Larquemo, el universo oculto de Oxlack Investigador. Larkemo. Hola, hola, buenas noches. Vamos a iniciar transmisión. Eh, estoy entrando a Instagram. Mientras tanto también a YouTube, a Facebook. ¿Cómo están? Saludos. Vamos a ver. Vamos a esperar a que entren las personas. Ya está transmitiendo. Sí, ya estoy transmitiendo. Ok, perfecto. Vamos a TikTok ahora para transmitir también ahí. Vamos a recorrer esto mientras empiezan a llegar todos de las diferentes redes sociales. Voy a poner mi TikTok a transmitir. Ahí está mi TikTok. Buenas noches a toda la gente de Instagram también que están entrando. Vamos a poner este teléfono por aquí. Ya mandé pedir en Amazon una base para no estar poniendo el teléfono. Aquí en, en un cuadrito que se puede caer. Ahí estamos emitiendo en live. En TikTok también, pues un saludo para la gente de Instagram, para la gente de YouTube, para la gente de Facebook. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Salúdame. dice Oscar Aureliano. Urel, Aureliano, Oscar Aureliano. Vamos a configurar la pantalla de acá. Digo, esta que está aquí. Mm creo que ahí se ve mejor no ahí estamos ahí estamos bien un saludo para Taisy road para Francis tres para Daniel Max un saludo gracias a Luis Jonathan Sánchez Abraham Cruz a Omar Sin Miedo Cruz un abrazo a Omar Sin Miedo Cruz un abrazote que me está viendo en la transmisión a Fernando Pineda Carvajal al link 210304, ya estamos en segundos de la Tercera Guerra Mundial. Saludos, César Vilchis, Pati, bienvenida, Pati, Daniel Díaz, AZKR, Miss Eli Romero Coach, un saludo a César Vilchis también. A Flor Rizo gracias, Oxlack investigador eh, Vamos, a, eh, déjenme que entren más personas, de a poco que están entrando. El día de hoy voy a opinar sobre lo que ustedes quieran. Ustedes van a poner el tema... Ustedes me van a hacer las preguntas y yo voy a opinar sobre eso, ¿ok? Obviamente las eh, preguntas que sean con superchat las voy a poder leer mejor porque pues los superchats, todos los superchats los leo, así que no vayan a pensar que solamente los de superchat los voy a leer, no, voy a tratar de leer todos los que pueda, pero obviamente eh, por las razones que ya saben, pues gracias por sus superchats. Eh, y obviamente así vamos a, a poder eh, mencionar sus preguntas Y vamos a opinar al respecto también Gracias a toda la gente que me ayuda con sus estrellitas en Facebook eh, con, sus, eh, con sus regalitos, con sus likes, con las compartidas, con sus comentarios Alicia, buenas noches, bendiciones también para ti Alicia Casabel0727, saludos eh, para Luis Bernal, gracias a toda la gente que está uniendo también a la transmisión de Instagram Así que el tema que ustedes pidan O el tema que ustedes quieran que opine, yo voy a opinar, ¿sale? Mientras tanto vamos a mandar saludos, esta transmisión está comenzando ahora Quizá la gente que está viendo esta retransmisión Si es que cuando ya esto ya se vuelva un video Y ya esté viendo la transmisión como un video Pues les mandamos un saludo también los invito a que todas las noches alrededor de las nueve y media, diez, diez y media de la noche, como en esos horarios siempre hago la transmisión, algunos días o bueno, últimamente no he podido, lamentablemente pues eh, tengo una situación familiar en la que pues eh, no estoy del todo bien, de pronto suceden cosas que, que, que me hacen sentir bien y hago transmisión y de pronto suceden cosas malas, que no me permiten hacer transmisión, entonces ahorita pues estoy en un momento pues de un problema, de una situación, no es un problema, es una situación en la familia y pues por eso he estado ausente de pronto si, si han venido y no me han encontrado, pero esperemos que, que todo vaya mejor, que todo vaya saliendo bien y aquí voy a estar todas las noches con ustedes. Obviamente hablando de los temas virales que hay, y también eh, por, el, por los, los temas que esté subiendo en mi canal de YouTube. Sí, se los agradezco muchísimo. ¿Por qué tan temprano hay madrugar para lucrar? Eh, dice Gatito 2 Sucio. Eh, el que lucra, el que temprano lucra, Dios lo ayuda, eh, Gatito Sucio. Entonces, por eso por eso tan temprano, el que lucra temprano, o el que temprano lucra, Dios lo ayuda. Ese es una, un refrán que no se te debe de olvidar. Así que espero que te quede bien grabado. Siempre me ha gustado tu trabajo. No puedo creer que me esté leyendo. Dice Jimmy Figueroa. Jimmy Figueroa, te mando un abrazote. Gracias, mi hermano. Saludos desde Querétaro. ¿Por qué tiene la bandera de Perú atrás? Eh, hay banderas atrás en mi set, en mi oficina, porque son los lugares a donde he ido a visitar, más bien a explorar, a, a hacer contenido, y de Perú me traje muchas buenas historias, muchas, no sé si he subido todos los videos de Perú, creo que no he subido todos los videos de Perú, debo de empezar a subirlos, pero en Perú muchas cosas increíbles y bonitas me encontré, es un país maravilloso, quedé encantado y quiero obviamente volver a Perú, pues estaba ahí la bandera de Perú junto con la de Bolivia en esa parte, y hay otras por ahí, en otros lados. Y sabéis, Paul, gracias que se unió a la transmisión en Instagram, crece en el infierno, Tai Kempo, ah, ¿qué opinas sobre los viajes en el tiempo si fueran posibles? Ah, ya empezamos los superchats, Lenny Lascano, te mando un abrazote, Lenny, me da mucho gusto siempre que, que estés por aquí, Lenny, me da mucho, mucho gusto, me hace recordar eh, aquellos viejos tiempos. Te mando un abrazote donde quiera que estés, Lenis. Gracias por seguirme después de tantos años, tantos años, Lenis. Aniel Max nos mandó 20 pesos, te dice, ¿qué opinas sobre los viajes en el tiempo? Si fuera posible, te voy a decir la verdad, Aniel Max. Los viajes en el tiempo, yo creo... ¿Ay, ¿Qué pasó aquí? No sé qué pasó. ¿Qué pasó acá? Sobre viajes en el tiempo, yo no sé qué sucede aquí. No está sirviendo mi Instagram. Bueno, los viajes en el tiempo. Gracias a Mami Ross por esos 20 pesotes. Dice, excelente tu trabajo. Gracias. Los viajes en el tiempo. Hay varias historias de viajes en el tiempo. La verdad es que, que no. No creo que sean reales. Eh, hay algunos muy interesantes. Pero con el conocimiento que tenemos, al menos nosotros, los civiles, no podría ser posible un viaje en el tiempo. No sabemos si los científicos hayan podido hacer algún experimento donde sí se pueda viajar en el tiempo. Eh, yo creo que sí, que sí lo han hecho y sí se puede viajar en el tiempo, pero no como lo imaginamos. No viajar en el tiempo como de regresar a la época de los dinosaurios o como ir eh, 50 años al futuro. Ese tipo de, de pensamiento sobre viajes en el tiempo que es de ciencia ficción y que no por ser ciencia ficción signifique que no exista o que no pueda pasar, eh, sí, eh, no, no es, no, es, no es como la ciencia ficción, no es como nos lo presentan Sí se puede hacer que, eh, que pueda haber un viaje en el tiempo, pero es que nosotros manejamos una, una línea de tiempo, una línea de tiempo lineal. Entonces, esa línea de tiempo lineal... Gracias a Luis por esos 20 pesotes, gracias Luis, un abrazo. Esa línea de tiempo lineal es muy simple, muy simple, es obviamente un conocimiento básico sobre el tiempo. Tenemos pasado, presente y futuro. Es muy simple nuestra línea de tiempo. Cuando las líneas de tiempo son diversas. Entonces, como para hablar de viajar en el tiempo, se tiene que pensar en velocidades y en otras características. Entonces, no estoy muy, no, muy bien, al momento no estoy ilustrado, sobre si se ha podido hacer un viaje en el tiempo, no como la ciencia ficción, pero sí en, una, en un experimento donde de alguna forma una partícula, un fotón de luz o algo, pueda eh, pasar de un momento a otro momento. No es, el tiempo es, no es como lo pensamos, tenemos un ciclo, y como que en la naturaleza nos ha mostrado una forma de interpretar, interpretar el ciclo que tenemos nosotros naturalmente, ¿no? Eh, como, como nacemos, nos desarrollamos, crecemos y morimos, todo, todo va teniendo un ciclo y lo manejamos como ese tiempo, un ciclo. Sin embargo, ese es en una pequeña escala. El tiempo es una cosa infinita y el espacio si lo unes, pues olvídate, entonces solamente tenemos, por eso ese pensamiento y esa idea de manejar o movernos en el tiempo de forma lineal al futuro o al pasado, cuando en realidad el tiempo no lo es así solamente. Saludos, eh, gracias a que alguien, yo opino de todo lo que ustedes digan, solo digan, mándenme un super chat, y díganme sobre qué quieren que opine. voy a opinar sobre todo. ¿Por qué no te veo, Ox? Sea, es lo que no entiendo. ¿Por qué no? ¿No me ven? Es que sucedió algo. ¿Sucedió algo aquí con mi pantalla? No sé. ¿Mi teléfono? ¿Está pausado? A ver. Vamos a finalizar el video. Esa transmisión, no no la quiero compartir. Pero yo no sé. Yo creo que él es, es el internet. En que tenemos bolita. Vamos a manejar con otro internet. Eh, ok, este vamos a poner otro internet eh, un megacable exacto, este sí, conectar <coughs> ya está conectado, me cambié de me cambié de internet en ese teléfono, así que vamos a iniciar nuevamente en Instagram la transmisión no pasa nada ahí tenemos la transmisión y ya está entrando. Bien. ¿Por qué tiene la bandera de pelotras? Ya supimos, ¿te gusta bailar salsa? Dice, quiero y 70. Quiero y 70. No sé si sea hombre o mujer. No sé si sea él, ella o ella. Pero qué, qué buena pregunta. Que si me gusta bailar salsa. Yo creo que sí me gusta. Sí me gusta bailar salsa. Pero no sé bailar. <ríe> Entonces, de gustarme, sí me gusta. De que sepa bailar, no sé bailar. No sé. No coordino, no soy bueno para coordinarme, no soy bueno para hacer malabares, no soy bueno para eso. Hay personas que tienen coordinación, yo no. Entonces, como que una mitad de mi cerebro no funciona y no coordino bien, entonces no sé bailar, lamentablemente. Y qué bueno, qué bueno que no sepa bailar porque, porque son demasiadas las, las, las novias y las chicas que, que me buscan y demás. Y ahora imagínense bailando. Olvídense, olvídense. Yo tendría conflictos terribles, así que mejor no. Qué bueno que no bailo. Luis nos mandó 20 pesotes. ¿Qué opinas del proyecto Blue Beam? El proyecto Blue Beam suena como el proyecto azul, este. El proyecto azul frijol. El proyecto frijol azul. No sé, pero suena así. No dije que eso signifique. El proyecto Blue Beam. No sé si estoy en lo correcto, si no me, me corrigen, por favor. Esto es el de generar imágenes, ¿no? Eh, como eh, imágenes en 3D en el cielo y que nosotros podamos... Eh, hologramas, exactamente, son, son hologramas en 4D. Exactamente, hologramas, hologramas en 4D. Es debo de investigar más bien si existe el proyecto Blue Beam, si cuando se hizo, quién lo hizo, cómo lo hicieron, en qué o qué pretendía, <ríe> BIM <Beam>, rayo, <ríe> sí, sí hombre, ese es BIM rayo, no sé si en 4D, dice Batman, solo sé que son hologramas, no sé para qué o por qué sería un proyecto, o por qué se realizó, o si solamente es mera conspiración. Pero, por ejemplo, han dicho que cuando se han visto ovnis, por ejemplo, los de California, ahora en Baja California, los de San Diego, Tijuana y esto, que de pronto sucedieron, decían que era proyecto Blue Beam, ¿no? Y es como, ¿y para qué quieres eh, proyectar un holograma de esos? ¿Para qué quieres proyectar ovnis o esas lucecitas? ¿De qué te sirve? ¿Cuál es la intención? que sería como para que no nos espantemos cuando de, de pronto lleguen los extraterrestres. O sea, esa es la justificación que se nos ha estado diciendo con respecto a por qué los extraterrestres no vienen, que por qué el gobierno oculta a los extraterrestres, que por qué los eh, contactados dicen que todavía no es tiempo, que por qué nos va a dar mucho miedo, etcétera. Dice aquí alguien, de hecho en el atentado de falsa bandera del 911 se utilizó la tecnología del Blue Beam. El, el, el atentado de falsa bandera del 911 cuéntame qué es el atentado de la falsa bandera del 911 Dracul Alcalá Ramírez porque no tengo eh, significado de, de para qué sirva el blue bean podría servir como para que nos presentaran como a un Dios que se presenta en el cielo imagínenselo que de pronto un día aparezca un holograma gigantesco en el mundo y que ese holograma todo en el, todos en el mundo lo podamos ver y que sea, digamos, Dios, o, eh, un Dios de todos los que conocemos en la Tierra y que se nos hable en nuestro lenguaje, que se escuche una voz. O sea, un, un, un mensaje así, un, un proyector así, obviamente sí cambiaría la forma de pensar, de actuar y de crear una acción inmediata. ¿Por qué? Algunos inteligentes dirán, es un holograma, pero millones de personas lo creerían, millones, y así podrían comenzar una revolución mundial, podrían eh, motivarlos a, a hacer algo positivo, negativo, etc. Sí, sí serviría para el control de masas, ese proyecto Blue Beam, pero para poner luces en el cielo y decir que son Blue Beam, no, o sea... Eso es ridículo, eso es tonto de pensar. Entonces, no hay como. Dígame algún ejemplo de proyecto Bluebeam para que podamos analizarlo. Sí, sería. Sería bueno el de. Sería bueno el de. ¿qué tengo? Sería el bueno de crear ese proyecto Bluebeam si sí, sí estaríamos del lado de los poderosos, porque controlaríamos a las masas, más de las que ya controlamos. No se necesita tampoco un, eh, un holograma en el cielo, simplemente internet o la televisión han fungido por toda la historia de, de estos radio o de estas telecomunicaciones o de estos medios de comunicación para poder controlar masas. Entonces el proyecto Blooming es más eh, conspiranoico el tema. Eh, quizá exista, pero todo lo que se sabe es más conspiración que realidad, ¿ok? Nosotros los humanos ya estamos más listos para no esperarnos con, estamos más que listos para no espantarnos con los visitantes. O sea, lo que yo digo, Miss Phantom, Miss Phantom lo acaba de decir, nosotros estamos preparados, sabemos que en algún momento pueden llegar los extraterrestres. De hecho, aunque no estuviéramos preparados, Simplemente tenemos que agarrar el toro por los cuernos, a lo que venga, a lo que suceda. Muchas veces en nuestra vida, en nuestra vida sucede algo que no esperábamos. Y entonces tenemos que acatar esta situación como sea. Agarrando los cuernos los por el toro. <risa> Digo agarrando el, el toro por los cuernos agarrando el toro por los cuernos, así es como debemos tomar todas las cosas, no, los extraterrestres no nos visitan porque no estamos preparados, es, ya, es una tontería de los años 80 y 90 que se repetía y se repetía como pericos, no, nosotros sí estamos preparados y si no lo estamos, nos preparamos en el momento, ya sea para pelear o ya sea para amistad, pero si vienen unos güeyes de otro planeta, pues de a ver a cómo nos toca, si vienen en Son de Paz, pues que vengan de visita, y si vienen en son de guerra, pues de a ver de a cómo nos toca, nos va a tocar, así que ojalá suceda, me gustaría ver, creo que muchos en este mundo quieren ver ese momento en que los extraterrestres llegan, sería la noticia más importante de toda la historia de la humanidad, o sea, sería genial. Evelyn Avilés pone un mensaje aquí que dice, Oslap, ¿Qué opinas de Porfirio Díaz? Para la gente que no es de México, Porfirio Díaz, pues, era un gobernante mexicano, bueno, no México, sí, sí, de, de México. Y Porfirio Díaz eh, estuvo en una etapa en donde el porfiriato, en donde quería hacer de México una segunda Francia, eh, tenía esa idea de que México pudiera convertirse en esos paisajes eh, franceses con esas construcciones, eh, el estilo de vida, eh, de vida eh, esa clase, etcétera. Quería hacer una segunda Francia en México. Y de esa segunda Francia en México tenemos algunos edificios como lo son el teatro, no me acuerdo qué, en Oaxaca, eh, el, um, el Palacio de Bellas Artes eh, mm, y muchas, y muchas eh, otras otros lugares que no recuerdo ahora, pero que hay en diferentes partes de México y que son de acuerdo al porfiriato, pero en, en Ciudad de México lo que quería era precisamente realizar ese, esa ambientación como se encontraba en aquella época Francia y quería tener precisamente que tuviéramos el estilo de vida y demás. Solamente que... Solamente que... ¿Por qué chingada? ¿Por qué se ponen? ¿Por qué se ponen ahí comentarios solos? Solamente que lo que no previó, o lo que no prevé Porfirio Díaz, primero es que México es como, como siete veces el tamaño de Francia, de grande. No sé cuántas veces quepa Francia en México, pero han de ser como unas siete veces. Segunda, eh, Francia pues viene de una cultura diferente de un tiempo diferente con conocimientos eh, ya avanzados para el nuevo mundo y lo que se estaba enfrentando porfirio díaz es a un méxico en construcción después de la colonia y que obviamente eh, en su mayoría eran indígenas y que pues lo que quería Porfirio Díaz, o como se veía lo que estaba haciendo, es que los, eh, los que los porfiristas, los que apoyaban a Porfirio Díaz, claro, ya eran personas estudiadas, ya eran personas de culto, ya eran personas eh, con sustento económico y demás vividas, y en su mayoría pues eran indígenas. Obviamente, entonces hubo muchos enfrentamientos y levantamientos de ese pueblo subdesarrollado, contra el modernismo de los, porf de los porf porfiriatos del porfiriato no, así que obviamente y en cualquier lugar va a suceder lo mismo, cuando se implante un sistema, cuando se implante un gobierno, eh, no es para todos el gobierno, no es para todos, por ejemplo el gobierno que ahora se encuentra en México es de izquierda, es decir, Sí, sí, sí, es, se gobierna para todo México, pero se le tiene mayor importancia, en este caso, a la gente de menores recursos. Y la gente de mayores recursos, y los fifís, y los huayzicans, y los güeyes que creen que tienen dinero, se encabronan. Entonces hay una oposición eh, de, de estos derechistas con el gobierno izquierdista, y lo mismo sucedió en el porfiriato porque, pues, era una gran idea convertir México en Francia, o sea, qué maravilla, qué maravilla que tuviéramos cultura, una, una cultura de estudio, porque tenemos cultura nosotros, la cultura que nos dejaron nuestros ancestros, pero cultura de conocimiento eh, de, de los países eh, europeos, eh, del, del mundo viejo, eh, leyes, reformas, eh, quizás se pudo haber explotado mucho más los recursos que tenía México y demás para crear un México increíblemente poderoso, pero la gran diferencia o el, el problema fue que solamente eh, eran unos cuantos aquellos que eh, el porfiriato estaba pues eh, dándole estos beneficios y esta vida cuando todo el país pues era lleno de indígenas y lo que se necesita o necesitaba el indígena pues eran eh, pues sistemas y, y ¿cómo se llama? y Por ejemplo, de salud, de educación y todo eso, ¿no? Que son primarias. O sea, ¿cómo se llama? Pues necesidades primarias. Es lo que necesitaba el pueblo de México y lo que hacía Porfirio Díaz, pues era saltarse todas las necesidades primarias y querer empezar a hacer la Ciudad de México otra Francia. Así que, ¿qué opino de Porfirio Díaz? Que nos dejó nos dejó lugares bonitos que tuvo una gran idea, pero en un país tan grande y con una historia recién construyéndose, no fue viable en lo más mínimo. Entonces México tenía todos los recursos para así poderse crear de punta a punta como un super país, pero eran más los, los ignorantes, los oprimidos, los eh, rechazados. Eran más aquella gente que era oriunda de esta tierra que de los eh, mestizos y de los colonos, ¿no? Esa es la situación. Querido hermano, nunca menciones de nuevos datos sobre tu vida privada en los medios. Ya sabes cómo es la maldad y cobardía de la gente. Abrazos grandes. Plasma, La PTV. Yo eh, digo cosas sobre... Eh, mis, casi no, casi lo que yo hago sí, sí lo muestro a toda la gente, lo que está dentro de mi familia no, pero no había pasado por una situación tan difícil como la que ahora estoy pasando, y lo que lo que menos quería es que ustedes pensaran que no hacía transmisión, que no subía videos, que no me hacía presente en redes sociales por, por flojera, como dice ese tal Kiko TV, que yo de huevón no hago nada y que estoy sentado en mi escritorio. Y precisamente por ese conflicto de este tipejo y por cosas que decía de mí, que la gente no pensara y creyera en lo que dijera este tipo. Eh, entonces, por eso me vi obligado. No, no expresé todo aquí eh, hacia todos. Lo dije más para la gente en Patreon, a, a los que son mis patrones en, en esa red social pues ahí sí les mostré fotografías, les mostré cosas. Tengo confianza en ellos porque son, son algunos y, y los tengo como, como que sé quiénes son los que están. Entonces, por eso, pero si alguien, se, alguien con malas intenciones quisiera burlarse de mí, de lo que está pasando a mi familia o demás, eh, pues mira, ¿qué puedo hacer yo? Eh, yo creo que el, el karma sí, podría, sí existe y le podría dar algo a esa persona. Y pues ya no, ya, no, ya no puedo hacer nada más, ¿no? La gente que se porta mal, no sé si, si le vaya mal en la vida. La verdad, no sé si el karma sí llegue. Pero uno no tiene que buscar tener más problemas. Entonces, si alguien se burla de mí, como muchos se burlaron de mi enfermedad, de ansiedad, cuando yo estaba sumamente enfermo de, de ansiedad, estaba en, en los peores momentos en, en la ansiedad y la depresión. Nunca, yo no sabía qué era lo que tenía. Yo solamente tenía miles de, de situaciones, miles de padecimientos. Me pasaban muchas cosas raras en, en mi cuerpo, en todos mis sistemas, en mi pensamiento, en todos lados. Entonces, es una bomba de autodestrucción estas enfermedades. No lo entendía, no sabía, nadie me había comentado qué era ansiedad, qué era depresión, sabía y lo había escuchado en algún momento, pero no pensé que la ansiedad fuera una enfermedad tan horrible y que la depresión fuera eh, brutal, te fulmina. Siempre uno se pregunta por qué se quiere desvivir esa persona, por qué se quiere lanzar de un edificio, por qué se lanzó del puente esa persona, por qué se tomó esto, por qué hizo lo otro, esta persona eh, estaba tan joven, tenía toda una vida por delante. Les quiero decir, y les voy a repetir nuevamente la ansiedad y la depresión es una enfermedad como si te sacaran de tu cuerpo y como si alguien ocupara tu lugar. Ese alguien que ocupa tu lugar se comienza a autodestruir tu cuerpo y tú ves, escuchas, sientes y ves tu cuerpo y tu relación con los demás y todo, pero no puedes hacer nada. Esas dos cosas, esa depresión, ansiedad que se metió en tu cuerpo, lo controla, lo domina y es quien te lleva al, al edificio, es quien te lleva al puente, es quien te lleva a comprar esas pastillas, es quien te da eh, esa arma. Por eso la gente que se quita la vida, no, lo, no es que lo, lo piense o lo desee, simplemente no son ellos. O, ojalá, si ustedes han vivido una enfermedad tan fuerte, con la ansiedad en grados tan altos, y la depresión en grados tan altos, me entenderá. Algo se mete en tu cuerpo, no eres tú, no eres tú, y hace situaciones horrendas. Incluso cuando yo tenía estos padecimientos, yo tenía pensamientos muy feos, muy feos, horribles, no de quitarme la vida, afortunadamente la depresión no me llegó a ese nivel, pero sí de hacer cosas, y, y esos pensamientos eran, no quiero pensar eso, no quiero pensar eso, y, y me atormentaban esos pensamientos, entonces cuando yo me sentí tan mal, me, me abrí a ustedes en un, en un video, comencé a platicar lo que sentía, era un video de ayuda, necesitaba ayuda, necesitaba saber qué era lo que me pasaba, si alguien me entendía, y pues obviamente lloré, la ansiedad te hace que llores y llores y llores y llores constantemente, y obviamente lloré en ese video, creo que ya lo quité, y muchos, muchos, muchos se burlaron de mí, de mi enfermedad, de cómo lloré, es, es horrible cómo es la gente... Y ni modo, uno se tiene que aprender a vivir con esto, a vivir aprender con las críticas, con los comentarios. Si hay gente incluso que no, que no es eh, creador de contenidos y que sale en fotos en Facebook y ya le están diciendo de todos. O sea, la gente, la, la comunidad está siempre al pendiente de todo lo que sucede alrededor. Y yo yo me incluyo, ¿no? Si yo veo que alguien ya está haciendo parejita, pues digo un montón de chingaderas, ¿no? O sea, yo también soy ese tipo de personas. Tenemos esa sensación, esa necesidad de, de expresar y a veces de ser crueles y a veces de ofender, de hacer bullying. ¿Qué les digo? Yo no me puedo presentar tampoco con ustedes como el, el alma más caritativa y el súper eh, ángel y libre de pecado, ¿no? No, gente, yo lo mismo lo mismo me sucede, es, es terrible, horrible en la sociedad y el, en la comunidad en que vivimos, porque aprendemos a ser así, y pues somos malos a veces. Hola, ¿viste la entrevista de Gus Griemafe Walker? Uy, Sandra T. No. hoy oh, sí, Sandra, Sandra, gracias por los 50 pesos. Sí, Sandra, ahorita estaba pensándolo. ¿Cuándo lo vi? Creo que hoy lo vi. Vi un, un fragmento de la entrevista de Gusli con Maffe Walker. Me la ganaron, pero igual Maffe Walker ya había estado en otros lados. Eh, por eso no es... Pues sí, eh, aquí se viva quien... Ahora sí que quien come más pinole, ¿cómo ¿Quién, quien... Quien tiene más saliva come más pinole y pues aquí muchas personas me han ganado varias cosas pero tampoco se trata de, un, de una competencia, se trata de competir contigo mismo. Entonces, GUSGRI lo hace muy bien. Eh, nosotros que hacen podcast lo hacen muy bien. Van directo. Eh, ellos, su contenido es puro podcast. Ya. Entonces, claro que termina uno, está buscando el siguiente y el siguiente y el siguiente. En mi caso, no. En mi caso, mi contenido es hacer videos, hacer transmisiones como la de ahorita, hacer podcast eh, o entrevistas, más bien, no yo le, a mis entrevistas les llamo podcast, casi todos ya le están llamando a las entrevistas podcast, pero son entrevistas, entonces yo como que tengo más diversos, diversas eh, creación de contenido, pero ellos ya se dedican completamente a las entrevistas, entonces obviamente van directo al punto, quien, en, en, quien pone en el ojo pone la bala, y entonces por eso sí me los han estado ganando, no sé si a eso te, te refiere a Sandra, si que ya me ganaron a Maffe Walker o que si la vi, si vi la entrevista. No la vi, eh, yo todavía sigo con el que le tengo que hablar a su manager para que podamos traer a Maffe Walker. No quiero ver la entrevista de Gus Green, pero de todas maneras, yo sé que le preguntaría cosas muy diferentes. sí si, si las clásicas preguntas, sí si las necesarias, sí si las de origen, pero sé que mis preguntas serían diferentes porque manejo un tema diferente, ¿no? Al de Gusgri. Entonces, yo creo que eh, Maffe Walker trae más tema de los que nosotros manejamos y le podemos explotar por ahí. Así que si Mafe Walker ya fue con Gusgri o va con alguien más, no importa. De todas maneras, cuando venga aquí, eh, las preguntas serán, serán muy de, de nuestro nicho. Y ese entonces será una entrevista diferente a la que hayan podido ver con otros youtubers, porque los otros youtubers les preguntan también sobre otras cosas más personales, me parece. Y yo quiero hacer una entrevista más de nicho. Así que no importa que Gus Green nos haya ganado la entrevista. Eh, él lo hace muy bien. Eh, ha tenido muchos, muchos invitados. Entonces, pues está bien. Ni modo. Dice aquí eh, Sandra, sí, él nos ha... <risa> Sandra, gracias Sandra, te mando un abrazo, qué buena onda, que es la primera vez que mandas un super chat, ¿no Sandra? Te agradezco mucho, Andrés Durán nos mandó 10 mil pesos colombianos, dice Ox, yo también pasé por depresión, los síntomas que dice son la desperno... despersonalización y desreal... desrealización de la mente, la depresión es un estado de la mente, ¿sí? Cuando a mí me hicieron los exámenes, venían exámenes sobre eso, o sea, venían preguntas sobre si eh, sientes que tú no eres el que está en tu cuerpo, haces cosas sin que tú las quieras hacer, a veces, a veces piensas esta situación, o sea, sí, ya las preguntas son bien directas, porque ahí luego, luego los eh, psiquiatras ven inmediatamente qué es lo que tienes, porque nosotros lo manejamos como ansiedad y depresión pero los psiquiatras lo manejan eh, ansiedad, depresión, pero con otros, con otras cosas que ellos ya identifican. Así que nosotros lo hablamos en general, pero los psiquiatras lo hacen en particular. Cada persona tiene su ansiedad y su depresión con, algunas otros, con algunos otros elementos. Y eso es de acuerdo a, a lo que va tu medicamento para que mejores. Afortunadamente, <coughs> yo fui Tuve la fortuna de que alguien me llevó, tuve la fortuna de encontrar un muy buen psiquiatra, tuve la fortuna de que los medicamentos me están ayudando y ahora yo me siento muy bien. Me siento muy bien. Obviamente tengo mis, mis recaídas por la situación que les platico de mi familia o en que estamos, pero <coughs> son cosas que lo no soporto. Si yo estuviera sin sí, medicamento eh, yo creo que ya del tiempo a, a ahora ya hubieran pasado cosas feas conmigo afortunadamente fui rescatado en un buen momento en el en el último momento porque llegué al, al psiquiatra muy muy muy mal llegué muy mal al psiquiatra afortunadamente ya llevo un, un año este cachito medicado y la verdad sí he cambiado mucho en todos mis aspectos mi organismo, mis cosas, etcétera, la depresión y ansiedad es una lista interminable de padecimientos, de cosas que te suceden y suceden y suceden y es horrible, así que la ansiedad y depresión no es una enfermedad, son como 100 enfermedades diferentes o más, 100 padecimientos que te llegan de todo el tiempo, es horrible esa cosa, es horrible, está el buen Gerald, que nos mandó 50 pesos, le mandamos un abrazo, dice saludos bro, ánimo, al buen Gerald, <coughs> Gerald, de una vez, te, ¿por qué tengo?, es la maldita ansiedad, tengo un gallo o algo, pero no, no tengo nada, si <coughs> no, ¿sí es gallo o no es gallo, Gerald, mi hermano, quiero invitarte aquí a la transmisión para que nos platiques tus experiencias, eh, como explorador, como explorador urbano, me encantaría tenerte aquí para entrevistarte, no sé qué día puedas, o sea, si es esta semana sería buenísimo, si es así, pues dime si ¿sí puedo tal día y mira lo agendamos, yo no sé en qué día estamos hoy, creo que es lunes eh, toda la semana yo, yo creo que yo puedo si hay alguna situación en la que no pueda pues te avisaría, pero tú escogí un día de esta semana, Gerald, si es que puedes y dime para que podamos entrevistar, entrevistarte y que nos cuentes de esas experiencias que has tenido, mi buen amigo Gerald. Hola Oxlack, buenas noches. <coughs> te recomiendo el libro de Deja de Ir de David R. Hawkins. Yo también padecí lo mismo y muy fuerte y ese libro me ayudó mucho. En general te recomiendo todos sus libros de corazón. Mini GTA, Enigmas y Misterios. Enigmas y Misterios, me encanta el tema así, Enigmas y Misterios, es lo que más me apasiona mira, eh, mañana, ah, miren, ahí está mañana, el buen Gerald, o Gerald, estará mañana con nosotros, eh, se puede, 10 de la noche, Gerald, 10 de la noche nos vemos aquí en la transmisión, si es así, mañana tenemos ya invitado al buen Gerald, para que nos hable de sus experiencias en esto del Urbex paranormal, y del Urbex, y de los misterios, porque el buen Gerald se ha metido incluso hasta ruinas, arqueológicas que nadie ha ido a descubrir en medio de la selva y demás cosas me han encantado sus videos y es, se ha portado muy bien conmigo así que mañana 10 de la noche soy Gerald, lo vamos a tener en vivo y en directo eh, ya amarramos una entrevista muchas gracias mi hermano ya tenemos aquí a alguien a entrevistar y qué mejor que Gerald que ya lo tenía pensado y qué bueno que hoy vino a vernos así que mañana tenemos 10 de la noche estas experiencias con Gerald porque hasta le han sacado la pistola. O, o vamos a ver qué más le han sacado. Y Benny, GTA, Enigmas y Misterios, lo de los libros, te entiendo, te entiendo. Fíjate que soy una persona que sí lee, sí lee. Y la situación no es meramente mental, sino es química. Por ejemplo, a mí el psiquiatra me dijo todos los medicamentos que debo de llevar, y son medicamentos que, que, me, que me van a ayudar con esto. Pero a otras personas les pide los medicamentos y una atención del psicólogo, que eso tendría que ver con lo mental, con los libros que tú me estás diciendo, por ejemplo. Entonces, lo mío ya no tiene arreglo con psicólogos. Mi problema es ya solamente tiene arreglo químicamente. Por eso es que nada más son, las, eh, son, las, son los medicamentos. Todas las, las obras padres que, que me mencionas, libros y demás cosas interesantes y que me ayudarían como meditación, como el yoga y demás cosas, eh, me ayudarían, claro, pero no al 100%, porque lo mío ya es química. Entonces, por eso debo de tomar medicamentos nada más ya. Yo solo te digo una cosa, Ox. Buena noche, Inasama. Buena noche, Inasama. Buena noche, Inasama. Noche y niebla nos mandó dos dólares y dice, yo solo te digo una cosa, Ox. Buena noche, Inasama. Supongo que, supongo que no es una palabra japonesa. Suena como a, a Dios de Goku, ¿no? Ya ves que cayó Sama y... y Kamisama, Yokosama, o no sé cuántos dioses terminaban en Sama. Aquí suena así como Sama ¿Será algo como un dios? ¿Que, ¿Querrá decir algo como un dios, como de Goku? ¿Podría ser eso? Es un meme, Oxlack. <risa> Dice, es Shit Post. Shit Post. ¿Qué es un meme? Uf, me, me pierdo dos días y ya hay memes nuevos. ¿Qué es Shit Post? Es un meme, Oxlack, es un shitpost. No manches, ¿qué es eso? Qué bueno que me dicen, porque yo no quiero estar ya en diciendo, ¿qué dice viejo lesbiano? Eso ya es de, de viejos. ¿Quién dice viejo lesbiano a estas alturas? Ya nadie. ¿Qué es un shitpost? Lenguaje alienígena. Si sí, es un meme de la canción de Calvin Harris. Ok, qué linda iluminación, Ox. un abrazote. Gracias, Lu. Te mando un abrazote. Gracias por los mensajitos que me has mandado y por los buenos deseos también. Gracias, Lu. Siempre apoyándome. Qué chida eres. Gracias. Un abrazote allá en Instagram. Saludos desde Cuernavaca. A me están viendo en TikTok. Un abrazote hasta Cuernavaca. Saludos, Oxlack, Ardenas también. Saludos. Recuerden que hoy estoy opinando sobre lo, el tema que ustedes quieran. Si ustedes hacen un super chat, pueden preguntarme sobre el tema que quieran. Sobre el tema que quieran. Voy a dar mi opinión sobre el tema que quieran. Y este, también, también puedo eh, tomar una, una un tema de los que me digan en, en TikTok o en Instagram. Porque ahí no se dan superchats. Así que voy a tomar temas de donde sea. Pero los superchats obviamente son los que mandan y controlan este programa. Porque de eso vivimos de los superchats en estas transmisiones estrella me dijo y es que lo voy a leer porque ya van dos veces dos personas que me dice sobre stranger things que qué opino estrella quiero decirte que stranger things fue un, un boom en, en su inicio eh, me pareció que la serie detonó porque a todos les gustó esa esa producción de, de niños como de los setentas o de los ochentas y tenía todo ese ambiente como de esas películas ochenteras, sí, tal cual, setenteras ochenteras. Entonces era como ver unas de esas películas y fue muy, muy grato ver la ambientación, ver los, las locaciones, ver la ropa, ver a los chicos, era como volver a esas épocas. entonces Stranger Things, eh, lejos del, del tema más bien era la producción lo que envolvió, eh, el, el tema también era un poco muy al estilo de los 80s y 90s con estas películas de ciencia ficción o de monstruos, entonces padre, padre Stranger Things, primera, la primera parte, pero así conforme fue pasando, siento que fue dejando de ser popular, yo la verdad no sé si vi la primera parte, ¿cómo es la primera? La, la primera parte de, de esa serie, la segunda también. Ya no sé en cuántas partes vaya, pero ya no, la, ya no la he visto. La primera me atrapó, la segunda como que ya no, y entonces ya no sé cuántas vayan, cuántas, eh, ¿cómo se dice? Temporadas vayan, no sé cuántas temporadas vayan, pero ya no. En lo personal a mí ya no me atrapó, me atrapó en un momento al principio y ahora ya no ya no sé ni en qué vaya, ni sistema esté chida o no, ustedes díganme si, si, si se volvió oscura, dice Lu Caro, eh, seguimiento psiquiátrico, eh, saludos desde Cuernavaca, este, ¿qué dice? va en la cuarta, ¿ya va en la cuarta? ¿Y, en la cuarta? ¿Y, ¿y qué tal están? Dice, mejor ve de voice, está más chida, ¿cómo subir los suscriptores? me dejó, jugar, no la vi, Pati se tiene ese que no la vio, eh, Maru, ¿cuál te da? buenas noches de Venezuela, eh, a mí no me gustó Stranger Things, es, es, ya bien, o sea, es como, como que ya nadie le está gustando esta cuarta temporada, ya no pegó, ya, ya hubo algo que ya no está gustando y eso es lo malo de las nuevas generaciones, de que se aburren muy rápido de algo y de las antiguas generaciones como, como yo, por ejemplo, de que me acostumbro al contenido y con la velocidad que va el internet y a la velocidad que va el mundo eh, vas desechando cosas, vas desechando y desechando y desechando, ahí está Pokémon Pokémon Go, o sea Pokémon Go era una chulada, era hermoso era wow, fascinante ahí me tenían como güey yendo a a lugares a cazar pokémones y no en mi ciudad iba a otras ciudades y así el plan era de, oye güey y si nos vamos a Acapulco, ¿cómo van a salir los los pokémones de agua y allá se, se capturan tales Pokémon, y sí, sí, vamos, nos vamos a Acapulco y vamos a, a capturar pokémones de agua y eh, estábamos así y luego nos vamos a tal, a tal lado, o sea, ya era una, tu actividad, tu, tu forma de vida, ya estaba pensando en a dónde voy a ir para ver qué pokémon voy a agarrar, porque de pronto se liberó un pokémon en el parque, no sé qué, nada más dura una hora y ahí vamos como güeyes, pues, yo, yo recuerdo que venía de algún lugar y mi hermano iba manejando y le decía, oye, pásate por este lado, y ahora por este, por, para llegar a casa, y le decía por dónde irnos, porque donde yo quería que pasáramos eran parques, y donde pasaba por parques, obviamente había pokémones, y ya cuando pasaba por parques, le decía, vete despacito, y yo iba cazando pokémones, o sea, me, el juego me controlaba, pero pasó, yo, yo era de los güeyes que compraba Pokébolas, de los que pedía y pedía, compraba y compraba Pokébolas. Y compraba Super y Ultra y demás. Y yo le metía dinero al Pokémon GO. Y ahora todavía sigue Pokémon GO, pero ¿quién juega? Ya no sabemos qué. O sea, no sé si ahorita pongo mi aplicación y aquí aparece un Pokémon. ¿Quién sabe? Tan rápido dejamos las cosas. Estamos a una velocidad. A una velocidad que que nos va a tener que llevar a un punto de retroceso, porque como les dije en un principio de la transmisión, parece que todo es un ciclo en esta, en esta naturaleza, en donde vivimos, en este planeta, en esta esferita, parece que todo tiene un ciclo. Entonces, hagamos lo que hagamos, mientras no pasemos hacia el espacio y hacia otros planetas, nuestra velocidad tendrá que tener un límite, y quizá un volver a empezar, así que ya vamos a una velocidad muy, muy, muy grande de medio de comunicación, de tecnología, de, de comunicarnos, de, de contenido, etcétera, vamos a una velocidad y cada vez vamos a más, en un momento va a haber un frenón y va a volver una reiniciación de esto, así que les puedo decir al menos que en, el, en nuestro momento, en nuestro tiempo de vida, hablando del origen del hombre al momento, ya estamos a más de la mitad, ya estamos a más de la mitad para tener un nuevo reinicio. Y esto de un reinicio no es nuevo. Reinicio lo hemos tenido cinco veces, cinco veces en la historia del mundo, del planeta. Nosotros no lo entendemos ni lo podemos captar porque no podemos entender el tiempo. Pero eso que te enseñan como eras en la escuela, en la primaria, era zoica, era cenozoica, era mesozoica, el cuaternario, etc. En realidad no es un, un cachito de los animales se transformaron en otros. Se tra no, no. Cada era fue destruida. Cada era se destruyó, se deshizo y volvió a surgir y se volvió a destruir y volvió a surgir, y por eso también tenemos leyendas como en las mayas o las mexicas, y en otras culturas también, sobre los soles, o sobre las épocas, o sobre el mundo reiniciando, etcétera, porque la vida, tanto de las especies como del hombre, más bien el hombre, en esta es una nueva época donde el hombre surgió, pero en épocas anteriores, en las cuatro anteriores, no existió, nosotros somos una, de las criaturas que generó esta quinta, quinta oportunidad de vida en el planeta. Así que la velocidad va a tener un punto final y vamos a volver a reiniciar. ¿Sale? Eso es algo que a lo mejor no se habían puesto a pensar, pero que así sucede. Y bueno, Dulce Castillo nos mandó dos Dos dólares. Le mandamos un abrazo a Dulce Castillo, que dice que qué pienso de las fallas en la realidad. Otro tema súper interesante, maravilloso, increíble, del cual me gustaría hablar todos los días. El tema de la falla en la realidad es un tema que abarca todos los temas. Por eso es tan amplio, por eso podría hablar de ese tema todas las noches, porque la falla en la realidad... A mí, que pues ya he leído tantas cosas raras, <ríe> pienso que estamos precisamente en una programación. No piensen solamente en programación como computadoras. Una programación como de las computadoras, pero biológica. Una programación con componentes de computadora, pero biológicos o más allá de la bio, de, de la biología. Una programación, sí. Eso es como los fractales. Es como el, el pi. O es como la sucesión de Fibonacci. Esa sucesión de Fibonacci es precisamente nuevamente lo mismo, el ciclo que les, les venía diciendo, el principio y el fin. Solamente que la sucesión de Fibonacci llega al infinito. Y si manejamos un, un principio y un fin como un ciclo, pero que sigue y sigue y sigue, también podríamos llevarlo al infinito, una sucesión de Fibonacci. Creo que ahí cae todo, todos los temas del mundo, todo lo que existe, todas las historias caerían en lo que Dulce Castillo preguntó, las fallas en la realidad. Si vamos a fallas de la realidad, nos vamos entonces a una programación de la existencia y no de la existencia del humano, ni de la naturaleza, ni del planeta, ni del sistema solar, ni de nuestra constelación, ni de, de la infin, del infinito mismo. Del infinito mismo. La sucesión de Fibonacci infinitamente infinita es algo que... Podemos hablar solamente de pequeñeces chiquititas, pero no, no abarcaríamos ni, ni nada, ningún porcentaje para hablar de una falla en la realidad, porque sí creo, sí creo que sí estamos en una programación y que sí hay fallas en la realidad, sí siento que haya fallas en la realidad. si sí hay sucesos que que no podemos explicar, los llamamos fenómenos y hay otras cosas que ni fenómenos son, simplemente son cosas que no son posibles, son inverosímiles y creo que sí existen fallas en la realidad. Todas las cosas que suceden pensamos y creemos que tienen una explicación y la deben de tener, pero esas explicaciones van más allá de nuestro entendimiento. Entonces eso es grande, dulce castillo, si quieres comentarme una falla en la realidad en específico, podrías preguntarme en específico, porque en general es una cosa que jamás terminaríamos de platicar. Y se menciona en algún video que piensas que es un fallo de la realidad, eso, eso se lo voy a dejar a ella, ella que nos diga, porque precisamente es eso, yo nací, surgí en internet para eh, demostrar si eran verdaderos o falsos los videos, si eran verdaderos o falsos eh, lo, los acontecimientos que sucedían en el mundo y demás, si eran falsos o verdaderas las historias, etcétera. De eso yo empecé en YouTube, de eso, de poderles demostrar si eran falsas o verdaderas las cosas. Entonces, si tú me dices, menciona algún video que piensas que es un fallo en la realidad, eh, en realidad, los videos. Yo no puedo al 100% decir, este es verdadero, o este es falso. Por eso mismo les digo que las mejores evidencias y las evidencias más reales de cualquier cosa como esto son las que ustedes mismos les pasen. Esas son las evidencias más reales, no lo que vean en Internet. Del Internet puede haber un 95, un 95 96% de mentira solamente un 5 o 6% de, de realidad. Por, en, en YouTube es, o en, en general en Internet, es mucha más la mentira que, que, que las verdades, en este tipo de casos misteriosos. Aquí dice, ¿cuándo tocan las llamadas? Paranormal, me han pasado cosas super macabras. Hoy podría ser, pero hoy no prendí el WhatsApp. Hoy quería que me hicieran preguntas sobre temas en WhatsApp, en Twitter, Superchats, y yo los iba comentando, como ahorita, ¿no? Dice, Edith, te quiero contar algo, pero no contestas. Es que hoy no es no es de llamada. <risa> hoy no es de llamada telefónica. Las llamadas telefónicas es en la rajada peludona y hoy no. Hoy es como, opino sobre el tema que ustedes quieran. Ustedes, dígame del tema que ustedes quieran, yo opino. Dice, deberías de hablar más sobre ese tema, Ox. Lupita Romero eh, sobre qué tema el fallo en la realidad Lupita, sí, sí es profundísimo, de hecho aquí tenemos a nuestra amiga Yadjira, Yadjira yo creo que puede aventarse un choro mareador, yo creo que Yadjira tiene muchas palabras para opinar y a la vez no decir nada, y que pueden decir, ah, es decir como tiene muchas palabras para confundirte Yadgira y sentir que sí te dijo algo interesante e importante, del fallo en la realidad, así que yo creo que mi mejor propuesta para hablar de fallos de realidad es Yad Gira. Yad Gira yo creo que es muy buena opción para hablar de ese tema dice yo opino que el gobierno está en lo cierto y también en lo correcto, dependiendo de qué lado, dice Abraham Cruz <ríe> sobre el fallo de la realidad, Lupita Oxla, ¿qué pasa con tu canal? llamado Oxla Castro hace un tiempo lo estaba viendo y ya no no tengo ningún canal llamado Oxla Castro. Un canal que se llame Oxla Castro, no. No tengo canales que se llamen Oxla Castro. No, ni un, ni un canal se llama Oxla Castro. ¿A qué te refieres, King? Eso es una falla en la realidad, vean cómo sí suceden las fallas en la realidad, son reales las fallas en la realidad. Aquí King me habla de mi canal Oxla Castro, no tengo ni un canal llamado Oxla Castro, ni uno. Ah, ah, ah. Marian dice, hola Ox, es la señora Marian, la señora que habla muy bonito el lenguaje argentino, ella en su pantalla la están viendo, por si alguien decía, hoy quiero saber cómo es la, la señora argentina que llama, siempre habla bien bonito, ahí la están viendo en pantalla, vean, ella es Marian, la señora argentina, la doñita argentina que nos habla eh, muy pacíficamente, muy bonito, es ella, y dice, hola Ox, no sé si conoces el canal del crimen de Álvaro Matos, excelente investigador, escritor y dibujante, publicó muchos libros, uno de ellos, Monstruos Humanos, Casos Verídicos de Asesinos Seriales, me encantaría, Marían, ya me lo habían propuesto, eh, Álvaro, Álvaro Matos, ¿qué me puede recordar, por favor, el día de mañana o hoy en la noche, al terminar esta transmisión?, Alguien que me, me recuerde sobre Álvaro Matos, que me mande su Instagram. Si alguien tiene su Insta, Instagram de Álvaro Matos, por favor, mándamelo, por favor, para que pueda hacerle la atenta invitación y obviamente para ver su contenido y saber de qué preguntarle. ¿Qué opinas del caso de Irma Lidia? Dice Vices Engar. Espérame tantito que Awitz. Dice Awitz, te mandé un mensaje con una donación de 100. Léelo, por favor. Ah, caray vuélvemelo a mandar, porque no, no lo vi. Awitz, a ver, déjame ver, voy a buscarlo rápidamente, una donación de 100 pesos de Awitz. Digo, aquí los que usan Super Chat, los que me apoyan en Patreon, los que hacen donaciones, son importantísimos porque están tomando de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo. Entonces, obviamente tengo que hacerles caso, Awitz dice, hola Oxlac, solo quiero saber si te comunicaste con este ser que me, la est que me ha estado moleste y moleste. Cuando quieras hablar de algo que no sea de este ser, me avisas y hacemos un directo juntos siempre. Eh, no, pero es que nada más nos diste el nombre, ¿no? Nos diste, nos diste el nombre, nos diste el nombre. Ajá, nos diste el nombre. Es que estaba pensando en otra cosa. Pero no nos diste el el Instagram o el WhatsApp o eso para poderle llamar y hacérsela de tos. Tú dime, tú dime a quién levantamos y lo levantamos, porque no sabes quién soy yo, no sabes quién soy yo, lo levantamos, ¿eh? Lo vamos a levantar, no sabes quién soy yo, no sabes, soy muy importante, soy muy importante y lo vamos a levantar, lo vamos a levantar, no sabes, no sabes cuántos somos aquí, cuántos van a venir ahorita y lo, va, y lo vamos a levantar. Porque tú no sabes, yo soy un influencer, soy súper famoso y no sabes, no sabes que con quién se metió. Eso es lo que le vamos a decir a Witz. Vas a ver que sí. Solo, solo Elena y yo sabemos. Solo Elena y yo sabemos. <risa> Dios mío. <risa> Qué feo es. Qué feo, es que nada más tu chiste lo entienda una persona. <risa> ok, vamos a ver. <risa> ¿Qué opinas del caso de Irma Lidia? Del caso de Irma Lidia, lo estaba platicando, lo platicamos en una de las transmisiones pasadas. y eh, Pues, ¿qué opino? Pues que ella hizo cosas no buenas ni malas, pero que tuvo consecuencias. Del lado del hombre, hizo cosas malas, y que si no hubiera sido Irma Lidia, iba a ser otra mujer, pero ese señor, por el carácter que tenía, por lo que él padece, por sus pensamientos, por su forma de ser, lo iba a terminar haciendo, o quizá incluso ya haya desvivido a más personas, a más chicas. No lo sabemos, a lo mejor ese hombre es un criminal un, es un asesino y quizá por el control que tenga sobre las mujeres, incluso ya haya quitado la vida a más mujeres que nosotros no sepamos. Puede ser, puede ser. A mí ese señor, estoy completamente seguro de que en potencia es un crimen, un asesino. Osla, ¿qué piensas de la famosa parálisis del sueño? Me, a mí me pasa muy seguido y la verdad me da mucho miedo. Saludos desde Uruguay, Atenia, 76. Ok, fuera del tema de que se te sube el muerto, fuera del tema de que se te sale tu espíritu y que entonces percibe otras, otras entidades y por eso el miedo y por eso la pesadez, fuera de eso y tratando de ayudarte, también está la parte en donde la ciencia menciona que es un estado del sueño. Ya sabemos que a veces la ciencia se pasa de querer enseñarnos cosas y decirnos cosas que nosotros creemos más de lo paranormal. Pero bueno, en este caso se dice, no se detenía cuál sea tu actividad, a lo mejor trabajas mucho, a lo mejor en tu trabajo vas a mucha distancia de camino de ida y de regreso, a lo mejor llegas muy cansada, a lo mejor tienes que hacer en tu casa a lo mejor te duermes tarde despiertas temprano a lo mejor estás en un momento de tu vida en que te sientes muy agotada y es por eso que te sucede lo de la parálisis del sueño entonces lo que te voy a recomendar para que se te quite de forma científica es que trates de descansar más si tu trabajo no te lo permite y demás busca soluciones si es que eso te va a afectar mira yo en un momento tenía dos trabajos, solamente dormía cinco horas. Cuando trabajaba en Estados Unidos, tenía dos trabajos, uno en la construcción y uno en el restaurante, y solamente dormía cinco horas diarias, cinco horas diarias. Eh, entonces, imagínate, de 24 horas, sí, 24 horas, de 24 horas dormía, de 24 horas trabajaba, ¿Qué? ¿19? Sí, ¿no? Trabajaba 19 horas, de 24 horas trabajaba 19 horas, 19 horas, entonces <coughs> hubo un momento en el que ya no pude trabajar obviamente, eh, obviamente el cansancio, el esfuerzo, todo eso terminó por, por doblarme, me dobló, yo, yo era muy muy fuerte, mentalmente, físicamente no lo creo, pero me hacía el fuerte, y me, me dobló por completo el trabajar tanto y descansar tan poquito entonces empecé a tener una un padecimiento terrible que era el de no dormirme ya cuando me iba a descansar ya no podía dormirme y eso era horrible podía haber muerto si seguía así podía haber muerto por no dormir entonces en las primeras ocasiones que terminaba muy cansado sucedía lo de la parálisis del sueño porque tu, tu cansancio te lleva muy profundo muy profundo entonces es en ese momento en el que pareces estar en un estado del sueño que, que parece que te estás yendo que te has muerto por eso la sensación tan terrible así que te recomiendo que si sí tu rutina es bastante, eh, pues que te lleva bastante tiempo hacerla, que descanses muy poco, pues entonces remédialo, porque vas a seguir teniendo parálisis del sueño constantemente. ¿Qué opinas del caso de la abducción de Travis Walton, el cual ha sido de los pocos aceptados y de la película Fuego en el Cielo del mismo caso? El día de hoy fui a la Ciudad de México a comprar una colección de 700 revistas, 700 revistas de la, de la revista Duda. Duda presentaba en los años 70 y hasta seguramente los años 80, eh, Misterios del Mundo, Misterios del Mundo, increíbles. Yo tenía, yo sentía que tenía una buena colección. Eh, <ríe> está, está mi mejor amigo aquí... Jorge por vos, ahí está el buen Armando. Si ustedes han visto los libros de criptozoología, pues mi amigo es mi amigo Marco y mi amigo Armando son quienes los eh, hicieron el diseño, los dibujos y todo eso que queda para que quedaran tan padres. Ahí está mi buen amigo, que nunca me ve, por eso me emocioné hoy, que nunca me ve, por eso estoy tan emocionado. Es mi, mi muy buen amigo de, de niño. Y tenemos mucho tiempo que no nos vemos, eh, solamente es de esos amigos que siempre está cuando lo necesitas. Eh, yo recuerdo que un día estaba, estaba chupando, bueno, estaba tomando cerveza, no cierto, sí, estaba tomando un, un tonallán eh, afuera de una casa y mi amigo creo que entró a hacer del baño y nosotros dos nos quedamos, dos nos quedamos afuera pisteando. ...y que llega a la patrulla y no nos dio tiempo... ...yo más me dio tiempo de bajar el... ...el Tonayán... ...y luego luego nos subieron a la patrulla y nos llevaron... ...y a mis amigos los, los sacaron... ...sus papás y a mí me sacó... ...mi buen amigo Jorge por voz, Armando... ...él fue a sacarme de la cárcel... ...por andar pisteando en la noche, así que... Eh, ...le quedé eternamente agradecido... ...no solamente por eso, sino por muchas otras cosas más... ...siempre, siempre se ha portado muy bien... Es de esos amigos que no ves, pero sabes que siempre están. Así que le mando un abrazo y te, decirle que lo quiero mucho. Te quiero mucho, mi hermano, mi amigo Armando. Gracias por estar aquí. Me dio sentimiento porque nunca me veo, nunca me manda mensaje, nunca hace nada, pero, pero fue bonito verlo hoy. Bueno, entonces el día de hoy fui a comprar esta colección de 700 revistas de la revista de la revista Duda. Yo creo, yo creía que yo tenía una buena colección porque tengo como 100 ciento y tantas revistas de esas y son de los años 70. Entonces dije, yo tengo una muy buena colección, ¿no? 700 eran dos cajas, pero aquí las tengo, son dos cajas de cartón de huevo así grandotas, llenas de revistas. Es una colección, no están repetidas. Eh, se supone que una, una abuelita murió y esta abuelita le gustaba mucho el tema del, de los, del espiritismo, de los fenómenos paranormales, y esta abuelita murió y se lo, le heredó esto y otras cosas más a, un, eh, a su hijo, entonces este hijo pues los guarda, y dice mi amigo que igualmente los guarda, y también muere, también muere también su hijo, y se los hereda ahora al sobrino, y el sobrino pues ahora él, él al ver 700 revistas de la revista duda que sabe también que viene de herencia de su abuelita dice que que no las puede tener porque pues sueltan un polvo ya antiguo y que le hace mal a las vías respiratorias y que la estaba tratando de vender yo lo vi en un grupo eh, ofrecía bueno quería cierta cantidad de dinero llegamos a un acuerdo y fui por él fui por estas cajas el día de hoy y entonces me muestra las cajas de, de revistas y yo quiero, quiero checarlas y saco una y la primera que saco es precisamente de los años 70 y era del caso de Travis Walton. Nuestro amigo aquí nos preguntó que qué opinaba del caso de Travis Walton y de la película Fuego en el Cielo. Eh, pues decirte que para mí antes, y bueno, hasta el, hasta el momento, el caso de Travis Walton es uno de los casos que pudiera darle veracidad al tema de la ufología o al tema de las eh, abducciones, porque fue un caso real de Travis Walton, este leñador, que junto a su cuadrilla, trabajando en el bosque, que se quedan días eh, talando los árboles y demás, cortando la leña y haciendo todo esto, pues tuvieron un encuentro con un, un, una nave extraterrestre en el bosque, una nave extraterrestre que se posó sobre ellos, Travis Walton... Eh, fue directo a la luz, por eso por eso esa idea también, no sé si sea de parte de Travis, pero esa idea de que sale una luz de la nave extraterrestre y de esa luz te eleva, no sé si sea parte de la historia de Travis Walton y a partir de ahí todas las abducciones se creen que con un rayo de luz te, te suben a la nave, pero así fue como lo ilustran en la película Fuego en el Cielo, que a Travis se lo llevan, y entonces él empieza a narrar precisamente cómo se encuentra dentro de la nave, que al parecer también es una, no es una nave como mecánica, sino es una nave como biológica, como si tuviera un tipo de vida, y tiene como capullos donde tiene más personas, y a Travis Walton le hacen una, le hacen unos experimentos, también no sé si a partir de Travis o a partir del de el caso de Betty Barney Hill, pues sucede esto, de que en las abducciones hay algunos experimentos, pero a Travis le hacen algunos experimentos en el, en, los, en el ojo, en la boca, y no recuerdo si también en los órganos sexuales, pero le hacen experimentos a Travis. El caso de Travis Walton fue real, este hombre se, se, se lo lleva a la nave, los amigos, bueno, los compañeros de Travis regresan al pueblo, le platican a su familia y a todos lo que sucedió, que una nave se llevó a Travis Walton, y la comunidad no les cree la comunidad piensa que estos cuatro o estos cuatro me parece que eran cuatro eh, compañeros creen que ha, han matado a travis walton y que lo está lo enterraron o lo ocultaron en el bosque y que se inventaron esta historia para para que no los juzguen de asesinato y entonces obviamente nadie les cree y empieza a ver cómo estos cuatro eh, mataron a travis walton travis walton desapareció por cinco días y después, eh, una noche, Travis aparece en una caseta telefónica desnudo. Y Travis eh, lo encuentran con un problema psicológico grave, de mucho temor. Como si algo malo, muy malo le hubiera pasado. Entonces, le cuesta trabajo su rehabilitación, desde, desde para poder empezar a contar qué fue lo que le sucedió qué fue lo que le hicieron, a dónde lo llevaron, qué, todo eso. Entonces fue muy, muy raro el caso de Travis Walton, de que desapareció en el bosque. Obviamente a, lo, a los compañeros ya los dejaron en paz, ya no los procesaron por asesinato, porque apareció Travis. Y Travis hasta la fecha, bueno, no sé si sigue vivo Travis, pero daba conferencias y seguía platicando sobre su abducción extraterrestre. Entonces, sobre el caso de Travis Walton, yo creo que es uno de los pasajes de la ufología que más veracidad le da al fenómeno. Eso está ahí. Periódicos, eh, eh, ¿cómo se llama? Documentos, la familia, el mismo Travis, los implicados, todo un pueblo, etc. Travis cinco días estuvo desaparecido en el bosque y después apareció, tenía mucha sed y no hablaba, estaba como trastornado así que muy buen caso de Travis Walton, si no conocen ese tema, no se preocupen, yo ya hice un video de Travis Walton, pero como lo hice hace como cinco años, pues lo voy a, a volver a hacer para presentárselos, No, ya que hay nueva generación, nuevas personas que ven mis canales en YouTube, pues bueno, vamos a volver a hacer el caso de Travis Walton, en mi canal nuevo, que es la biblioteca de lo oculto, ese es mi canal nuevo, donde no tengo Shadow y donde les estoy pidiendo que me ayuden, estoy subiendo estos temas tan interesantes de esas 700 revistas que compré de la revista duda esos temas se los voy a hacer video. es decir es como si ustedes en lugar de leer la revista vieran el video, así que van a estar increíbles y todos esos videos van para la biblioteca del oculto les voy a poner el link acá para que la vayan a ver y me ayuden a suscribirse porque ahí van a estar todos estos casos de ufología todos esos casos de misterios, todos estos casos paranormales, la historia del espiritismo, la, todo, todo, todo de esas temáticas de libros, de, de todo eso increíble, todo eso va a estar en la biblioteca del oculto, que le estoy poniendo aquí, ahí le estoy subiendo el link, se va a poner en las diferentes redes sociales, suscríbanse por favor, háganme el paro, me, les doy chance que vayan y se suscriban, denle click, vayan, suscríbanse, y, y ya continuamos con la transmisión ver, apóyeme en instagram apóyeme en tiktok eh, Sí, los de tiktok y los de instagram no les puedo poner el link pero en, en youtube busquen videoteca de lo oculto y va a aparecer el canal videoteca de lo del <risa> videoteca de lo oculto y entonces les aparece el canal y se suscriben y ven los, los videos que ya han subido. son como cuatro y déjenme un bonito comentario, por favor, y un like. Les agradecería inmensamente que me apoyaran con eso. Videoteca del oculto. La nueva, la nueva generación de videos, videos paranormales, de historias tenebrosas, el terror, los misterios, los enigmas, la ufología y criptozoología, todo en un mismo lugar, en la videoteca del oculto. No te lo puedes perder si eres amante de los fenómenos paranormales. Este es tu lugar. Grábenlo porque no lo voy a volver a repetir, super comercial que me salió al instante, así que si alguien también está interesado en que haga comerciales, contrátenme, me salen naturales y rapiditos, no van a batallar conmigo, también hice un comercial apenas de Zen Market, eh, Zen Market tuvo, eh, me hizo el honor de poder poner mi voz en sus comerciales para promocionar su eh, empresa, en Japón, así que mi nombre está para toda Latinoamérica, mi nombre, mi voz está para toda Latinoamérica en los comercia comerciales de Zen Market. Sí, hablo medio güey y me trabo, pero pues ahí en, la, en el trabajo ya no me puedo trabar, ¿eh? En el trabajo tengo que hablar bien. Osla, te mando un mensaje con 50 pesos, léelo. Dice, Awitz, la manzana. Ah, pues sí. Pues A ver, ¿otro? ¿Otro Awitz? <coughs> A ver, vamos a ver lo de AWITS en un momento porque me mandó otro, otro con 50 pesotes. Vamos a ver. Dice BPA que nos mandó 20 pesos también. Gracias, BPA. BPA. BPA. ¿Quién sabe que sea BPA? Déjame ver acá. Hipótesis sobre muertes Ah, ok. También a ti la Félix me mandó 20 pesos. Ahorita voy con eso. Aquí dice BPA. ¿Es malo hablar como si fueran dos personas? Si fuera dos personas, tengo eso. ¿Es malo hablar como si fuera dos personas? Ay, mira que no he leído nada acerca de hablar como si fuera dos personas. Sí, sí, pero no, no consciente. Eh, sí puedes hablar como si fueras dos personas diferentes, pero no, no al, no al mismo tiempo. Tu cerebro se pone en conciencia con un personaje o con otro. Pero que yo sepa que tú mismo puedas dividirte en dos personajes al mismo tiempo, no. Entonces, no, si dime si es al mismo tiempo o si tienes eh, esos, esos lapsos en el que de pronto eres una persona y otros lapsos donde de pronto eres otra. Si es así, ok. Si eso sí es posible y si sí hay que ir al psiquiatra para ayudar con eso pero consciente pensar en, do, pensar en dos personajes diferentes, no lo tengo muy, muy conocimiento no no, no, no no me hace sentido eso hipótesis sobre muerte por sofocación de Devani, hipótesis sobre muerte por sofocación de Devani ok, gracias a Atila Félix es lo que últimamente está sucediendo con el caso de Devani, al parecer hay una hipótesis de sofocación no estoy bien enterado de qué tipo de sofocación, a qué tipo de sofocación se refieran y cómo pudo haber existido un tipo de sofocación. Si hay una sofocación y si esa es la causa o el motivo de la muerte de Devani, debe de haber un implicado, es, de, es decir, debe de haber una, un asesino. Si es por sofocación, así como nos ha contado toda la historia, sí debe de haber un implicado un asesino, porque no le encuentro sentido a una sofocación ella sola en la cisterna. Puede... No, y es que no se le encontraron ni agua en los pulmones, o sea, no. Sofocación, por demás. si sí, están manejando y al final dicen que es sofocación... van a tener que encontrar a un asesino. Esa es mi, mi, mi opinión. Awitz, la manzana de la verdad, lo oculto, y lo demás dice, sí, te pasé su número telefónico y su Facebook, pero me gustaría que no lo confrontes en directo, sino en privado, en WhatsApp, te explico por qué. <coughs> mira, Awitz, mira, Awitz, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer en vivo. Aquí, si algo me dices en vivo, en vivo se va a hacer, porque no sabes con quién estás hablando. Soy un influencer. Y tengo un chingo de personas que ahorita, ahorita mismo van a venir y te van a levantar. Tú no sabes, Agüiz. Tú empezaste esto y así que te vas a aguantar, Agüits. ¿Quieres o no que nos lo madriemos? Lo vamos a levantar a ese tipo que te está diciendo groserías y cosas mal insultantes. Así que, Agüits, aquí en vivo, pásame el teléfono y le hablo ahorita mismo, porque no sabes, yo soy un influencer, no sabes con quién estás hablando, ¿ok? Ok, Awix, mándame un mensaje, dime si estás de acuerdo, si estás entendido de eso o no. Si se va a hacer esto, va a ser en vivo. Si no, no lo voy a hacer en, en privado. Ok, porque tú no sabes con quién estás hablando, Awix. Yo soy un influencer y, y ahorita van a venir un chingo. Ahorita vas a ver, uh, no te la vas a acabar, no te la vas a acabar, no sabes con quién te metiste. Vamos a esperar, vamos a esperar a Awitz que nos diga si sí si va a querer en vivo. Ahorita le llamamos al tipejo ese, ¿eh? Ahorita lo vamos a levantar, ahorita toda la gente, ahorita hago una transmisión que toda la gente venga para levantarlo. Que no se ande pasando con nuestro buen amigo Awitz. Oxlack, dos cosas, ¿qué piensas sobre la tierra hueca? Ox, eh, pero si fue sufocación ya no se va a poder comprobar porque ya no hay materia con qué trabajar. Pequeñas, pequeñas. Eh, um, mira, pequeñas. Mira, pequeñas. No te lo prometo, pero la verdad es que van a decir que se, se, fue un accidente. Eso es lo que van a decir pequeñas. Para evitarse todo este tipo de cosas. Eso es pequeñas. Así va a ser la situación eh, dice Snyder, Oxlack, dos cosas, ¿qué piensas sobre la tierra hueca? Esta una nos da super chat y todavía quieres que responde sobre dos cosas, qué chingón, me salió más chingón, qué bonito Snyder G, que dos cosas, no da super chat y todavía pide dos cosas no, pues aquí el único güey es uno, ¿verdad? a ver, dice <coughs> qué una, sobre la tierra hueca y qué opinas sobre el Apolo 11, encontraron algo y lo ocultan, una, una sola cosa te voy a contestar, porque ni super chat fue, así que, vamos a ver la tierra hueca, vamos sobre la tierra hueca, que fue lo primero que preguntaste, no más Neider, ten tantita madre, <risa> No más, Neider, tantita madre, dice. <ríe> Sobre la tierra hueca. <ríe> Mira, sabemos que en la tierra hueca, como muchos de los enigmas, parecen más cuentos de hadas, ¿no? Parecen más fantasía. Pero queda la duda porque en realidad son muy pocas personas, no sé, yo creo que las podemos contar con, con una mano, no sé, a lo mejor cinco personas, o no sé cuántas hayan llegado a los polos. De hecho, hubo una carrera por quién llegaba primero a los polos, al polo, sur y al polo sur y al polo norte. No solo al polo, sino al, al centro del polo. De hecho, en la, en, la, en, la, en la carrera, en el Ártico, se, hubo, hubo muertos, hubo muertos por querer lograr llegar al polo. Como esta carrera por lograr llegar a, a la cima del mundo, que es el Everest, así lo mismo, el llegar a los polos. Hubo una, una guerra, una batalla, una competencia de estos exploradores. Increíble también, increíble. Tengo un video sobre eso, creo. Sí, sí lo tengo y es de la Tierra Hueca. Se los voy a volver a hacer para que lo vean. Increíbles historias. Increíbles personas que dieron la vida por ser los primeros en llegar a los polos. Ahorita no recuerdo quiénes fueron los países o de qué países fueron. Creo que uno tuvo que haber sido estadounidense y el otro no sé si era noruego. Pero llegaron a, a esos lugares... Entonces son muy pocas las personas que saben que hay en los polos, que pensaríamos que son puros glaciares, que es puro, puro hielo. Y se supone que las entradas a la tierra hueca están en los polos y que por eso la, cuando vemos en Google Earth o no sé en qué Google, que checamos la tierra, tiene parches en los polos que porque están cubriendo las entradas a la tierra hueca, eh, yo creo que eso es falso pero es por eso que causa tanta intriga y es por eso que causa tanta emoción e interés en el que sepamos si hay una tierra hueca, si es que hay otro mundo dentro de este planeta o donde hay otro sol, por lo, lo que se mencionaba, otro sol, otras formas de vida y demás. Es como si viviéramos en, en esferas sobre esferas, esferas sobre esferas. Entonces quizá, en nuestra tierra, porque tampoco conocemos el corazón, el centro de la tierra, se cree que en el corazón de la tierra, pues hay solamente eh, magma, que está incandescente, está calientísimo, y hay magma en el centro de la tierra, eso es lo que nosotros creemos, pero nunca hemos llegado al centro de la tierra, entonces, el, precisamente el que no haya una evidencia de que hay en el centro de la tierra, eh, da para que haya eh, opiniones como el de la tierra hueca o como el de la tierra plana, pero en el caso de la tierra hueca, eh, <coughs> pues hay historias bien interesantes de antiguas civilizaciones, de antiguas culturas, ¿por qué siempre estas historias van de antiguas culturas, porque ahora los accesos ya están cerrados porque ahora eh, porque antes las antiguas civilizaciones eran parte de la naturaleza eh, sabían sabían de la naturaleza sabían los lugares y nosotros ahora somos civilizados somos personas de ciudad y nosotros no estamos como para internarnos en lugares tan inhóspitos pero los antiguos pobladores vivían en una tierra que no estaba contaminada, que no estaba construida más que por las civilizaciones que estaban ahí, así que todo el planeta en realidad era el gran Edén, un gran jardín en donde podías internarte, buscar nuevas rutas, conocer los lugares y ser, eh, eh, ser curioso de lo que había, ser curioso de los animales, ser curioso de las plantas, ser curioso de las cuevas y hay muchas historias que hablan sobre cuevas muy profundas entonces, supuestamente hubo civilizaciones, entonces no creo que haya una tierra hueca al final de cuentas, no creo que haya otro mundo dentro de, de nuestro planeta, con otro sol, con otros animales, no lo creo, pero lo que sí creo es que en algún momento, o algunas civilizaciones sí vivieron de forma subterránea, sí hay seres, o sí hubo civilizaciones que vivieron intraterrestres, en cuevas o en lugares bajo tierra por ejemplo en la era, en la era, en la era cuaternaria con la glasa, glaciación tuvieron que refugiarse en las cavernas el hombre sobrevivió, sobrevivió gracias a las cavernas el hombre primitivo dio ese paso para que estuviéramos nosotros al sobrevivir a un congelamiento mundial en donde la fauna evolucionó para resistir a ese congelamiento y el hombre con su inteligencia sobrevivió guardándose en las cavernas y sobreviviendo de diversas formas el hombre es una máquina increíble que se desarrolló que sobrevivió pero esta máquina increíble que somos también sirve para lo malo lamentablemente nosotros esta máquina que somos lo hemos Hemos construido, hemos construido a nuestro alrededor y transformado de, de forma ambiciosa y maligna. No creo que haya vida eh, en el centro de la tierra, no creo que haya otro planeta, no creo que haya una tierra hueca, pero sí creo que hubo civilizaciones que vivieron intraterrestres, intraterrenas, en, en conductos, en vías, en túneles, en cuevas. Sí creo que eso haya pasado. Vamos a ver, ah, aquí ah, Osama o sea, Marvin Laden nos mandó 290 pesotes, 20 dolarotes, dice, crece en el Doppelganger Oxlack, 20 dolarotes, 20 dolarotes para la excelente pregunta del Doppelganger. Wow. Wow. Wow. ¿Qué quieres tú conmigo? Wow. Si conmigo puedes tenerlo todo. Un vicioso. Bueno, casa. Un vicioso. wow, No sé cómo va más, pero algo así. Dice: Me da cosa. Aquí está Awitz, la manzana del horror y del terror. Dice: Me da cosa lo que te pueda hacer a ti, a los del chat y a mí. Él dice que él fue que mandó al hospital y de seguro te dirá cosas de mí que no son ciertas. No, Awitz, no tengas miedo, que solo a Judas te mío. No tengas miedo. No tengas miedo a Witz, solo Judas te mío. Entonces, échame el número. Lo vamos a hablar en vivo y en directo porque yo soy un influencer. No sabes con quién estás hablando, Witz. Ahorita yo hago aquí unas llamadas y llegan como 100, 200 cabrones a levantarte. No sabes aquí cómo lo vamos a hacer a ese tipo. Aunque esté en Venezuela, no sabes con quién estás hablando, Witz. No sabes, o sea, tú de veras estás tonto, no, no sabes con quién estás hablando, no me reconoces, no ves mi cara, mira, mira, soy famoso, influencer, influencer, ahorita, una llamada, llegan aquí como 200, 300 cabrones, te levantan baboso, ah, digo no, no, no, no, no no, a ti, al otro, al otro tonto, no, no al otro tonto, sino a la otra persona, pues a la otra persona, o sea, soy famoso, no me reconociste, verdad, o sea, te atreviste, te atreviste, así le voy a decir, te, te atreviste a enfrentarme y a, a provocar a y a decirle cosas. No sabes con quién te metiste. Eso soy famoso. No sabes tú con quién estás hablando. baboso, Piche culi cagao, este. Así le voy a decir. Así le voy a decir. Llama, mándame el mensaje. Mándame el... el, el mándame el, el teléfono y ahorita le llamo. ¿Qué sé, Cristi? qué se cree, pinche, pinche güey, <risas> elemental dice, no eres famoso, <risas> elemental dice, no eres famoso, <risas> pues no, pero pues me creo, me creo famoso, pues sí, no, no soy famoso, pero como chingo con que sí. Pienso que me conocen un chingo de personas. No lo tienes por qué andar diciendo elemental. Elemental, mi querido Watson, de hecho. En el elemental, mi querido Watson. ¿Qué opinas de la desaparición? A ver. No sabes con qué se mete, somos influencers. Este, ¿Qué opinas sobre Jorge Moreno? Jorge Moreno es súper amigazo, súper amigazo. Y les tengo una súper sorpresa. Súper sorpresa, súper amigazo. Nos vemos en noviembre en Mérida. Gente, noviembre nos vemos en Mérida. Estaré en un evento paranormal en Mérida, Yucatán. Así que en noviembre nos vemos ahí. Tenemos evento, el primer evento de este año que ya salió y que pues pronto con los que surjan más, a lo mejor voy a otros estados, pero el primero ya salió y es Mérida. Ya me pagaron, ya está todo preparado. El día de hoy me llegó ya el money, así ya me amarraron. Tú ya no tienes permiso de hacer nada en estos días, así que voy a estar en Mérida con Jorge Moreno. Voy a ir, obviamente, para que vayamos a hacer videos, para que vayamos a conocer leyendas y demás, y voy a estar en ese evento. Conforme vaya pasando los días, les voy, les voy mostrando qué evento es, todo esto todavía es súper secreto, pero aquí no nos ven muchas personas, así que sí lo puedo decir, no pasa nada. Este, me dan un segundo. De hecho, bueno, denme un segundo, déjenme ver si todo esté bien, todo está bien en casa, ¿ok? Porfa. Regreso, no, no me tardo. Ahí hablen con allá hablen con Aguiz un ratito. Ahí hablen con una... Pongo, pongo el teléfono. Pongo el teléfono en vivo del, del ese Tipejo. Ahorita lo ponemos. Tú siéntate siempre famoso y sigue brillando. Tú siéntete mar es un, es un chiste mar Es un chiste que estoy diciendo. No se crean que... No se crean. No, no, no. Es un chistecito solamente. Un mini chistecito. Denme un segundo, gente. Ya ya regresé, gente, ya regresé. Dice Awitz. Eh. ¿Qué creen que pasó, gente? <coughs> Que la transmisión de TikTok me acaban de poner acceso a live suspendido. Y después dice, filtran confesión. Detalles de live que yo filtro confesión. Motivos de la infracción, amenaza de violencia. ya O sea... Uno no puede no puede echarse un chistecito, no puede decir nada porque. ¿Qué les pasa a las redes sociales? Me, me, tiraron, la, me tiraron la transmisión y me suspendieron. Podrás volver a emitir un live a partir de las 10 de la noche del de 12. 12 de julio. Voy a abrir otro TikTok, gente. Pinche TikTok, ¿en serio? No, no, ya estoy súper chingado ahí. Esa... Ese TikTok me lo van a cerrar. Va a suceder lo mismo que con el primero. Me lo van a cerrar. Entonces, la transmisión de TikTok se fue. Lo lamento. Miren, se los voy a mostrar. <coughs> ya se quitó. Qué mala onda. Chale, por decir que. Por decir que lo iba a levantar toda mi banda, toda mi banda de que como soy famoso, pues lo iba a levantar. sí Ah, ¿qué decía Witz? Ya no leí qué decía Witz. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué dijo Awitz? ¿Qué dijo Awitz? Que ya no... A ver, Awitz, vuelve a escribir porque... Ya ves que no se va a poder. Que alguien me diga qué sucedió. Me, me cortaba la transmisión en, en TikTok. Y, y, y, qué, ¿Y qué raro que fue justo cuando me fui? Ya cuando regresé ya tenía el aviso ahí de... de que amenazas de... de amenazas de violencia... a ah, ahora quién podrá ah, which, ahora quién podrá defenderte Agüits, ah, no puede ser <ríe> por eso no entienden el sarcasmo el doble sentido o chiste, dice Taylor Juárez TikTok es super mamón pinche TikTok, no puede ser Luna, la neta así puro cristalito el americano y la TV pública pensó que lo fuiste a golpear TikTok <ríe> pensó que lo fui a golpear no, Anches. Chin. Por ser influencer. Chin. Pues es que la neta, soy un influencer. Que no sabía con quién estaba hablando o qué. Voy a tener que abrir otro TikTok, gente. No importa. Las veces que me lo tiren, las veces que me levanto. Voy a abrir otro TikTok, ni modo. Ay. Pero bueno. ¿Amenazas de quién? Dice Dynamo. Eh, ¿Crees que el premio de James Randi es una prueba irrefutable sobre la existencia de... Vamos a ver. Qué buena. Ariel, esa pregunta, yo creo que es la mejor que me hicieron esta noche. Ariel Monosalvas. Ha sido, y es la mejor, no solamente de esta noche, sino de muchas noches. Una muy buena prueba, una muy buena pregunta. ¿Crees que el premio de James Randi es la prueba irrefutable sobre la inexistencia de las entidades? este Ariel, te, te respondería, pero ni un superchat, o sea, de, de, de así, de nada más publicarlo, pues no. Muy buena pregunta, pero no te voy a responder porque ni un superchat, así pues no se va a poder, ¿eh? ni un superchat, es más, ya hasta me voy, ya son las 10 de la noche, por eso hice la transmisión desde las 8, llevan dos horas. ¿Qué opinas sobre la desaparición de Jacobo Greenberg? ¿Qué creen? Que en las revistas de estas de duda que compré el día de hoy, viene el caso de Jacobo Greenberg. Pues voy a buscar, son 700 revistas, no las he visto, he visto como 20 que las saqué y las hojeé. todo emocionado, no he visto... Por eso hice transmisión ahorita, para ahorita pasarme la noche viéndolas. Voy a encontrar el de Jacobo Greenberg. Voy a hacer un video sobre Jacobo Greenberg. Eso va a estar chido. Ah, Agüitz dice, te mandé todo por WhatsApp. Su, vamos a tener que hablar en clave ahora porque TikTok y todas las redes sociales son muy... mamonas, Ok. Entonces al teléfono, su teléfono le vamos a decir, te mandé todo por el WhatsApp, su ring ring y su cara libro. ¿Sale? Y ya no voy a decir soy influencer. Voy a decir soy, soy, soy, ¿cómo puedo decir si ya no quiero decir soy influencer para amenazar? ¿Qué puedo decir? Soy te van a censurar otra vez los camotes los camotes, no es el tren, es el tren ¿cuánto pagaste por las revistas? ambiente saludable buena pregunta buena pregunta pero solo se las voy a responder a mi gente de Patreon porque ni siquiera un super chat, o sea la pregunta si son cosas reveladoras, un super chat algo, pero así así de a ver de cuánto, no les voy a decir cuánto pedían, les voy a decir cuánto pagué, pero a la gente de Patreon, porque pues son mis patrones y a ellos sí les tengo que decir todo, porque ellos son los que me mantienen mes a mes. Así que, por favor, ayúdenme también en mi Patreon, se los voy a poner en pantalla, o si no, si no mi Patreon, mi, a ver, sí, Patreon, ese es mi Patreon. Me gustaría mucho que me siguieran en Patreon, porque ahí subo las cosas que no puedo decir aquí, Síganme por favor, búsquenme en Patreon, busquen Patreon y después dentro de Patreon busquen Oxlack Investigador y únanse por favor a la comunidad de Patreon, se los pido por favor a todos, todos los que me están viendo, síganme en Patreon, ahí les subo contenido diario y cosas que no subo en mis redes sociales, por ejemplo hoy en Patreon, miren, hoy en Patreon, aquí les voy a, a poner algo de Patreon para que lo vean. Eso lo publiqué hace seis horas en, en Patreon y les mostré fotografías y todo. Miren así. Ah, oh, no se ve. Por la luz. Ahí están. Ahí está. Eso es Patreon. Les voy a mostrar una, una publicación privada. No, mejor las privadas no. Sí, no, las privadas no, porque sí son muy privadas. Y sí, sí, no. Bueno, ahí, únanse a mi Patreon. Échenme, el, échenme porras, ayúdenme para que siga haciendo transmisiones para que siga documentándome, para que siga leyendo, para que siga poder traerles, para que siga pudiendo traerles información, temas y cosas de primera mano. Eh, no digas soy influencer, digo, soy Samuel que se que se cree lo mismo. Sí puedo decir, no sabes con quién hablas, soy Samuel. Eh, <coughs> ¿Tienes a Exodia? Ox. tienes que decir, soy amor de persona y listo, no pasa nada, ¿ok? Soy un amor de persona, tú no sabes con quién estoy hablando. Aquí el, aquí el único que no sabes con quién estás hablando eres tú. No, aquí el único que no sabes con quién estás hablando soy yo. Aquí el único que no sabe con quién estás hablando soy yo, voy a decir. O mejor voy a decir, aquí el único, aquí el único pendejo... Con el que hablas soy yo. Aquí el único. el único pendejo con quien. Con quien estás hablando soy yo. Así voy a decir. Mira. Aquí el único pendejo con quien. Quien estás hablando soy yo. Ya explotó la tacha. Dice el mundo del mundo de Angelito. Dice... Nuestra amiga de Argentina dice: Me encantaría que hicieras un programa de personas que volvieron de la muerte y sus experiencias, y personas que fueron salvadas por ángeles y espíritus de familiares. ¿Mm? Podría, si me ayudaran más en Patreon, si me ayudaran más con los superchats, podríamos tener más recursos. Podría contactar a más personas, podría invitar a más personas y podríamos hacer cosas como estas que me estás diciendo, María. Sí, sí lo podemos hacer, solamente necesitamos más apoyo económico. Eh, llama Goku, si ¿sí tiene experiencias en eso de revivir, <risas> te conozco y eso me asusta, dice Facuas, pero eh, ¿eres ateox? No, mi elemental querido Jackson, digo Watson, se te chispotea la traba, Ayox, ando sin chamba. Talía, cuéntame de qué chambeabas, Talía. <coughs> ¿En qué chambeabas, Talía? Mira, porque yo tengo una agencia de talentos, que bueno, que si tú quieres participar en la agencia de talentos, sí te voy a tener que firmar, no más bien, tú vas a tener que firmar el contrato porque ya estoy cansado de que era, era sobrecargo, dice Talía Lonesoni. Ay, tenías un súper trabajo, Talía, yo no sé por qué ya no. ¿por qué ya no? ¿Qué fue lo que te sucedió? Porque ya no tienes chamba. Pero mira, como influencer, yo, yo te digo cómo la hagas como influencer, pero sí vamos a tener que firmarte contrato porque ya me cansé de estar ayudando a la gente y de que me vean la cara de paisano y de que, de que me hagan a un lado nada más. Entonces... Vamos a tener que filmar, firmarte a ti, Talia y vemos de qué, de qué te metemos a, a promover, a hacer videos de algo. Tú tranquila, aquí estás en la agencia de talentos Oxlack, que da muy buenos resultados, que puedo demostrar con hechos cuántos talentos he sacado para que vean que sí funciona mi agencia de talentos. Aquí el único güey soy yo, porque aquí no he firmado a las personas. Me gustaría que ya, ya de aquí en adelante firme a todas o a todos, porque ya no me van a hacer lo mismo, no me van a hacer, no voy a servir de su escalón, y mejor que todo sea un convenio de, de talentos. Así que Talía no te preocupes, si te quedaste con Chamba, vemos cómo la hacemos. A ver Dayana, a ver otra que quiere, a ver, pues díganme, díganme, a mí díganme, yo los pongo. Ox, yo me abrí un stream de Twitch para ver cómo me va. deseame suerte. Dayana Arguello, en mi agencia de talentos podrías superar tus metas y llegar muy pronto a tus deseos de generar ingresos mediante las redes sociales. Es un trabajo arduo, pero vamos a contestar la llamada. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Es un trabajo arduo? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, ¿cómo está? Chile, ¿cómo estás tanto tiempo? Ah, desde Chile, un abrazote, hasta Valparaíso, ¿verdad? Sí. No, Magallanes. Ah, hasta Magallanes, muy bien. ¿Sabías quién es Magallanes? Magallanes es como la es como llegar a, casi casi llegando a la parte de Antártida. Ah, no, pues sí, pero ¿sabes es? sabes quién es quién era Magallanes? Sí, mando Magallanes, el estrecho de Magallanes descubrió el Estrecho de Magallanes, exacto, y cambió ahí toda la, la el tramo, el camino para las especies y todo lo que se vendía en otro, de otras partes del mundo, ¿no? Sí. ¿Sabes que tengo una foto que me gustaría ver si la puedes analizar? ¿De qué es? Eh, un primo mío eh, se fue a hacer un recorrido a un, a un con su auto que había comprado, pronto usado. Ajá. Y fue solo a hacer el recorrido. Ok. Y en la foto aparece algo. Vamos a buscarla a ver si la... Ah, pues mándame en WhatsApp y la vemos. <coughs> sí, te la voy a hacer llegar de una vez ahora. Sí. A ver si la puedo encontrar. Eh, sale una persona en... En el, en el vehículo órale eh, saludos a Margarita Zavala y eh, Taisy Rod dice que cuál es el canal de mi amiga que recibe artículos de muertos es Lady Ostara la, Lady Ostara Lady Ostara o mamá ostra eh, la puedes encontrar en Twitter en Youtube como Lady Ostara Lady Ostara Taisy Rod. así la encuentras Oye, me gustaría hablar también de un caso que, eh, que está pasando aquí en la región. Sí, sí, a ver, cuéntame. Ufológico. Ajá. Eh, eh, hay un caso que se ha eh, destapado aquí en Chile, en la parte del sur, eh, con respecto a, una, a unos vaticinios que se han dado de una mujer que fue abducida. ¿Una mujer que fue abducida en, en Chile? Okay, ok. ¿Qué, qué sucedió? Cuéntame. Y, bueno, esta señora iba como viajando a la carretera uh -huh. con uno de sus hijos y empezaban a tener eh, la visión de una luz como, fuerte, una luz como, como media, así como como, calor, como color cálido, un color bien cálido. Ok. Un brillo cálido. Y dicen que en algún momento esto se los envuelve, ¿cierto? Uh -huh. Los envuelve y ellos pierden como la noción del tiempo. Ok. Y, y al entrar en, en conocimiento de dónde estaban, habían pasado, habían avanzado muchos, muchos kilómetros en la ruta. O sea, teníamos, cómo tenían un tiempo perdido, ¿no? claro pero no fue todo eso resulta que en una pasaron un par de semanas y vivían en, un, en una especie de predio y el hijo se dedicaba a pescar, era un pescador ok y el, el hijo decide obviamente irse a, afuera a pescar porque aquí en la zona como está todo el océano pacífico oh. y todo eh, está todo muy cerca, entonces eh, se van de pesca por los canales por un mes y medio, un mes, y ya quedó solo en el previo, que es como, viene siendo como una hacienda. Sí. Donde tenía como su pequeña hacienda donde tenía sus animales y todo. Y dice que al cuarto día, después que le pasó esto, empezó a ver como una luz, la misma luz, que le envolvía. Uh -huh. Y llegó y salió, en el campo se tira mucho que todos que estén con algún, algún rifle o algo, o botones, o y salga, salió. Dice que ella lo único que sintió fue como un calor que la envolvió entera, así Ok. Y dice que fue como que quedó como en un suelo suspendido Ella como que escuchaba todo como debajo del agua, pero que le dijeron que... Eh, que en esta época, especialmente en este, en este año, y se está cumpliendo. Sí. Es que hace muchas mucha cosas de la que está hablando, que van a llegar muchos seres. Muchos estar, seres. Y se han visto mucho, muchas naves que se iban a hacer presentes en todo el mundo y que se iban a hacer presentes. Porque eh, yo no lo había podido tocar en, en tu programa, porque siempre hablo en tu programa, siempre he contado algunas cosas y okay. teníamos, teníamos la grabación o sea, en realidad está la grabación ahí donde ella dice que se vienen enfermedades, desgracias mundiales, que se iban a ver un gran agrandamiento de, de, de naves espaciales y de seres y, eh, y eso lo podemos, además, lo podemos ver en Youtube o en algún otro lado eh, se hizo un programa hay un programa acá en la región y está la grabación de la señora que ella la, tal está en mente después como a los lo, al mes y medio, o dos tres meses casi que falleció uh -huh. y dejó el testimonio porque dijo que ella la habían la iban a seguir viniendo a visitar y después le siguieron la, la siguieron visitando y la siguieron entrevistando y tuvo varias experiencias, deducciones. ok pero eso esta, lo, pod lo podemos ver en una en YouTube o algo así. No, porque están en, en audio, están en una grabación. Ah, está en una grabación. Eh, y es usted, está un, de un programa que se hace aquí en la región. Y la señora hablaba que se eh, iban a, a, a aparecer mucho más con el tiempo porque mm. ella en esa grabación habla de una guerra. De una, una guerra. Hace como dos años. De una, guerra, eh, de una guerra entre nosotros o contra los extraterrestres. No iba a haber una guerra, una guerra que se iba a desarrollar, y a raíz de esa guerra y se van a ser más, se más vistos en la, en, en la Tierra. Se cansa mucho con la guerra que está pasando en Ucrania. Ah, ya, ok, ok. Entonces. Y de eh, hecho, a partir de esta guerra se han visto bastantes avistamientos. Ok, ok. Mándame el link si es que lo tienes, o mándame la información al WhatsApp para que lo podamos escuchar ver o demás sí y lo otro que, que hay un hay un caso muy sonado también aquí en la zona que está apareciendo también mucho no sé si has escuchado eh, la historia de la luz mala la luz mala eh, no no sé a ver cuéntame hola, hola. O la, por, por ejemplo, le dicen la luz, la luz de los brujos. Creo que en México le dice la luz de brujo, que es como o sea, luces que, ah, okay. que dicen de la nada. OK, sí. Ya, y aquí en la vida experiencia de ese caso, de ese tipo. Ok. Ok, mándame lo que me ibas a decir por, por el WhatsApp, porque a lo mejor ahorita voy a terminar la transmisión, pero regreso en unos 20 minutos. Y puedo mostrar la fotografía que me mandaste, porque en el siguiente en la siguiente hora que vaya a ser, voy a, a estar contestando los WhatsApps. Ahorita fue de preguntas, pero ahorita voy a contestar WhatsApp. ¿Te parece? Ok, te voy a enviar la fotografía de eh, para que la, la analices. Sí. Y vea qué sale. Eh, realmente eh, trabajé con la foto un poco con el cambio de luces y realmente aparece ahí, y ya aparece algo. En, Perfecto. Pero, lo checamos entonces. Te mando un abrazote. Que... ya un abrazo muy grande y bueno, saludos a todos los compañeros fans que están ahí. De en la región, hecho, así que saludos de, Chile. de todas maneras, eh, ahorita regreso para que si estás todavía despierta, pues veamos en vivo tu fotografía. Lo primero que voy a hacer llegando porque voy a revisar los WhatsApps sí. cuando cuando regrese. Solamente tengo que hacer algo y regreso. Entonces, Cortamos por el momento. Sí, este... Lo otro que... Lo último que quería hacer es ser el espacio para poder contar. mi historia que todo el mundo... a veces uno guarda la confianza normal de cada uno y que nos dé el espacio a, tu, a sus fans. Muchas gracias a ti por llamar. Gracias, un saludote. Oye, Ox, Ox. Ajá. en vez de decir influencer, vas a tener que decir... Este, comunica comunicador de redes. <risa> es que era un chiste local, entonces no, no sé cómo lo vamos a poner. Pero bueno. Ay, porque suena más, más suena como más, más pro, ¿cierto? Más pro. Dale, vamos a ver, voy a decir comunicador de redes. Saludos. Saludos, chao. Chao. Bien, gente, <ríe> miren, les voy a ser sinceros. Tengo que ir a darle medicina a, a mi mamá, este, entonces para no dejarlos aquí colgados por el tiempo que me tarde dándole la medicina, voy, doy la medicina y regreso con ustedes, sale, y a, hacemos otra, otra hora supongo, hora y media más de, de transmisión, hoy empecé a las 8, tenía ganas de, de hacer porque ayer no hice transmisión, ayer no pude, entonces ahorita pues voy a ver a mi mamá rápido y vengo y seguimos con esto, pero pues voy a revisar ahora los, los whatsapps, ¿ok? Entonces los quiero, tómense un break, vayan a prepararse un café, algo, y si todavía van a seguir despiertos, pues regreso. Gracias a todos, no me despido, nos vemos ahorita.